Quedan pocos días, ya se viene el 10K Tour San Pedro, auspiciado por... Pardo, nuestra gente amiga de Pardo, y con el auspicio también de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Pedro. Recibimos a Luis Rodríguez, Director de Deportes de la Municipalidad, y a Pablo, que es el organizador del 10 tour a nivel a nivel general, a nivel nacional. Gracias por, por estar aquí con nosotros. ¿eh? Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos justamente la, la remera con el auspicio de Pardo. que se van a eh, llevar? que van a tener la posibilidad de vestir todos aquellos que participen ¿De qué manera? Cuéntanos un poco de las características de este, de este evento que se programa. ¿Para qué día, en principio? Es el 6 de agosto. 6 de agosto. Eh, Vamos a festejar el Día del Niño también, conjuntamente con la municipalidad. Bueno, el tour es, un, es una serie de carreras que la empresa Pardo y Elchi desarrollan a lo largo de las ciudades donde este, Pardo tiene sucursales. Uh -huh. Este año... Eh, se incorporó eh, San Pedro y nosotros estamos eh, más que felices de poder estar desarrollando esta carrera en una ciudad en la cual yo tengo muchísimos amigos, yo soy de la ciudad de San Nicolás y tengo muchísimos amigos del, del deporte, del triatlón y del atletismo. Así que para mí haber venido a, a desarrollar una fecha acá fue encontrarme nuevamente con muchísimos amigos de la ciudad de San Pedro. Esta es una carrera que tiene dos distancias, una distancia competitiva de 10K uh -huh. en dos vueltas de 5 kilómetros por todo el paseo costanero, el paseo público, eh, con algunas subiditas eh, y una distancia de integración de 3K. Eh, también un recorrido parecido, pero obviamente respetando las distancias de, de 3 kilómetros. Eh, tenemos un centro de inscripción físico que es en el local Pardo eh, del centro Acá con un precio Mystery peatonal ese mi, exactamente eh, con un precio promocional a los sanpedrinos eh, y después tienen toda la plataforma virtual de lo que es el 10catour.com.ar para poder inscribirse, eh, digamos, en forma online. Y acá lo más importante también es que a los, eh, a los participantes de la carrera y a los que nos quieran acompañar el día del evento o el día anterior... Esto, digamos, eh, tenemos una acción solidaria que es para el Garraham. Ah, eh, buenísimo. Nosotros, buenísimo. digamos, siempre hacemos la colecta de todas las tapitas. Ajá. Digamos, Pardo es un eh, colaborador del Garraham. Todo el tiempo, sí, es cierto. Este, que lo que hace es, digamos, eh, recolectar, ser centro de recolección de tapitas y después se encargan de este, transformar esas eh, tapitas. En lo que son los triciclos este, ecológicos. Sí, maravilloso. La, la tarea que hacen la Fundación Garra Jamés. Sí, es tremenda. Entonces, bueno, ese año, este, en esta carrera en particular vamos a estar sorteando este, un triciclo Ajá. entre los, los niños que van a estar el domingo en la carrera y también una tablet Bárbaro. que ha sido donada, digamos, por la gente de Pardo. Y así que, bueno, para todos los sanpedrinos eh, que quieren venir a ver la carrera, eh, Vengan con su bolsita de, de tapitas, Bárbaro. porque tenemos que llenar el camión de pardo, este, como lo venimos llenando en todas las sucursales de todos los lugares donde estamos este, yendo. Ya fuimos a, a Victoria, fuimos a Cañada de Gómez, el año pasado estuvimos en Villa María Córdoba, en Pergamino, en San Nicolás, en Venado Tuerto... En Victoria también repetimos este año y en todas las sucursales y en todas las localidades llenamos la camioneta de tapiz. La idea es hacerlo anual, digo, anualizar esta, esta fecha y que pueda transformarse en un evento dentro del calendario deportivo y, y social de, de la comunidad, ¿no? Sí, sí, nosotros la idea que tenemos es que este calendario, esta carrera quede fija en el calendario de claro, la ciudad de San Pedro. Porque aparte San Pedro es una ciudad que ha crecido urbanísticamente y se ve que está este, con lugares de, para descubrir, para el corredor, eh, así que la idea es eh, que el 2017 nos encuentre nuevamente sentado en el estudio presentando la carrera Está del bien. 2017 Está bien, Luis, un, con, con el apoyo en este caso de la Municipalidad y la Dirección de Deportes trabajando en base a la experiencia que, que, que ya con la que ya cuenta la Dirección de Deportes pero con esta nueva fecha, ¿no? Sí, exactamente, cuando se acercó Pablo a hablar, el eh, sí fue inmediato eh, es esta y otras propuestas que uh -huh. están para el año que viene también. Uh -huh. eh, pero eh, lo que le dije en un primer momento es que este sería bueno que sea una fecha fija, eh, que la podamos tener to todos los años acá en, acá en San Pedro. Y, por supuesto, entre otros pedidos, que sea la diferencia con los corredores de, o los runners de aquí de, de San Pedro, que, que tengan un precio más bajo que, que el convencional, así que a, le decimos que a todos los corredores sanpedrinos se acerquen al, al a pardo y se inscriban ahí que eh, hay un precio. No lo hagan vía mail. ¿eh? No, no, pueden pasar ah. directamente, ahí ahora con, con ah, el lo corredor de Pardo que los van a atender muy bien. Eh, reiteramos un peatonal, ahí se acercan, preguntan todos los detalles acá y. Acá se va a haber sí. espectáculo musical uh -huh. y bueno, vamos a estar eh, acercándonos con algunos gimnasios y tratando de Festejar el Día del Niño anticipadamente con, con la gente de Pardo. Buenísimo, buenísimo. No dijimos el horario, creo. Es el... La largada es a las 10 de la, la mañana. 10 de la mañana. La concentración, digamos, el sábado arrancan todas las acreditaciones a partir de las 14 horas, sí. ahí en el Paseo Público. Va a haber algunas carpas inflables que se van a dar cuenta de, de, de cómo va a ser toda la producción que nosotros montamos. Venimos con pantallas, con. Un buen, un buen sonido, venimos con y con después tenemos un, un, un back productivo importante que lo que queremos es volcarlo a las ciudades del interior. Eh, eh, como te decía, ven, viene una banda de cierre, una banda que se llama Casi Libres, Ajá. que para los que no lo conocen se van a sorprender, Buenísimo. es una banda que hace temas cover nacional que suena muy, pero muy, muy bien y, digamos, significa el cierre del, del evento nuestro. A partir de ese momento, el escenario se transforma en el festejo del Día del Niño, que hemos eh, decidido hacerlo conjuntamente con Luis y con toda la, la logística de la municipalidad. Así que, bueno, a todo el San Sanpedrino, acérquese, tráigase sus mates, que desea pasar el día. Ojalá que el día nos acompañe, este, para que sea este, un día de, de, de fiesta para todos los locales. Ojalá que sí. Eh, excelente propuesta, reiteramos, domingo 6 eh, de Domingo de 6 de agosto a la carrera, perfecto. Ahí está, perfecto. Y el sábado 5 ya van a estar ahí con todo la. van a estar armando... A partir de las 14 horas ya está acre la, la acreditación abierta. Perfecto. Luis Pablo, muchas gracias por venir. No, muchas gracias, gracias a vos por el tiempo, gracias. Gabriel. Eh, no se olviden, pueden pasar por Pardo Hogar, Mitre y Piatonal. Allí toda la información que les hace falta y además se pueden inscribir ya desde ahora.